Bienvenidos al canal En esta oportunidad vamos a hacer la siguiente predicción Que tiene que ver Si es que La expresidenta Bachelet Es digamos La mujer que de alguna manera Maneja O asesora eh, De forma secreta o interna al presidente de la República de Chile. ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Les recuerdo que, eh, bueno, para que sepan, eh, más de predicciones Están invitados a suscribirse al canal <coughs> Bueno, ahora les cuento eh, Por lo menos Estas cartas 6 de pentáculos, 9 de espadas Y el 10 de, de bastos eh, Retratan, eh, digamos, a la expresidenta Bachelet, eh, digamos, con un ánimo bastante decaído, ¿sí? De, está bastante agotada. Eh, por, lo, por las cartas que aquí salen, no aparece como si asesorara al presidente, sino que más bien eh, creo que ella está buscando... Eh, si ella eh, renunció a su cargo en la ONU es para eh, descansar y volver a tomar eh, digamos un, un, quizás un nuevo cargo o también hacerse cargo de su propia vida de, de, de tomar decisiones por ella misma por otro lado el presidente Boric se ve bastante bastante atrapado eh, bastante sin movimiento eh, tiene muchas preocupaciones eh, quien no sabe cómo direccionar eh, creo que por ahí está viendo las cosas solamente desde un solo punto de vista no es capaz de darle un como un, un, un, un grado de 180 a, a, la, su, a la solución ¿no? y por eso que se ve tan estancado eh, la relación entre ellos si bien eh, puede ser que al comienzo se, se vio bastante como apática o distante en ambos ¿sí? eh, a futuro se ve que hay digamos más colaboración ahora en sí a la pregunta si ella va a ser digamos como esa, esa voz consejera para el presidente en los próximos meses veamos y también si es que él se, se deja asesorar porque veo que Tampoco él no quiere dejarse asesorar. <coughs> Acá las cartas me hablan de que sí. De que ella sí va a jugar un rol fundamental. En digamos en el movimiento de las cosas. Cuando, yo creo que cuando ella efectivamente llegue a Chile. Va a empezar de a poco a... Eh, a, a mover influencias y, y a partir de ahí las cosas van a empezar a moverse, digamos, en favor de, de todos, ¿no? Eh, porque, para bien o para mal, ella tiene experiencia en el cargo, eh, probablemente va a apostar por ser austera. Eh, probablemente este, este asesoramiento no se digamos no, no va a ser algo oficial o muy pocas personas lo van a saber pero sí ella va a tener un rol muy activo en, en lo que es la política en los próximos seis meses me atrevería a decir incluso está en la nueva constitución eh, que creo que es donde más ella puede influir eh, dando eh, dando soporte eh, a la opción de la prueba sí totalmente aunque por cierto, va, va a ser eh, una función que la va, muchas veces, creo que ella se va a eh, encontrar en, en puntos donde no, no, no encuentra respuestas, se va a encontrar un poco atrapada, presionada, pero aún así yo creo que va a salir eh, triunfante sobre lo que ella determina, y de, de todas formas, cuando ella llegue a Chile, sí va a, asesor, va a asesorar al presidente y por lo menos eso va a ayudar a que las cosas se movilicen y se movilicen para bien para el país, para que haya eh, mayor estabilidad económica, más fuerza, eh, más estabilidad, sobre todo desde el punto de vista económico y también en cuanto a eh, opiniones ¿no? que sí pueden estar encontradas pero por lo menos se ve más armonía ¿sí? bueno, dicho esto les agradezco que hayan, eh, que hayan visto este video espero que les guste y que se suscriban al canal y le den link al botón de like que está muy bien, gracias